Buenas a todas soy Berta y estamos aquí por fin, de vuelta en el capítulo 8 de este Road to Gold, que me va a durar una eternidad Y pues nada, vamos a intentar hacer some kills, toma ya, este tío que no se empana Ahora me viene uno por ahí, pues no sé dónde está, no tengo ni idea la verdad, pero pero ¿dónde me disparan? Ay tío, no me mates, por favor He hecho una cosa tope rara, pero no me han matado, así que de momento se puede contar como bien me cago en todo, no sé qué estoy haciendo No tengo balas, como que no tienes balas A ver, carga Carga que sí que tienes, que te las he visto No seas mentiroso, persona No me encuentra nadie, qué bien Aquí no hay gente o que qué campes, ¿no? Tío, no sé, no sé dar, no sé dar, soy tonta Vale, no sé dar Bien, me parece bien, ¿verdad? No, no estoy dando a nadie Esto, me, me parece genial se nota que hace bastante tiempo que no juego. Y bueno, más que nada... Ay, ay, ay, ay. Os puedo continuar explicando mi vida porque parece que, que os gusta que os explique mi vida. Entonces... Empecemos por el principio. Hemos empezado el curso todos muy contentos. ¡Mierda, tío, porque siempre que hablo, que hablo de cosas que no son voy empanada y me viene otro por detrás, o sea que da igual. Bueno, la cosa es que todos hemos empezado un nuevo curso. En mi caso, he empezado en un nuevo cole y toma ya, mierda, tío, porque vienen dos por detrás. Bueno, la cosa es que he empezado en un nuevo cole así en chachipiruli y lo que es más chachipiruli de todo, bien bien la palabra esa me gusta, chachipiruli me, me encanta, la verdad que sí. Mierda, tío, que buah, hace cuatro, venga. Más para mí. Bueno, la cosa, como iba diciendo desde hace el principio del vídeo, <ríe> vale. Que voy a hacer teatro que, no, no sé si influirá mucho, pero yo espero eh, mejorar mi, mi manera de speaking y hablar más fluidamente, ¿no? Sin, sin. no sé, no sé cómo decirlo. Espero mejorar en mi ámbito blogger gracias a hacer teatro y perder un poco la vergüenza y eso. Porque el otro día cambiamos de. ¡Oh! Mierda, tío. He de ir más con, con más cuidado, ¿verdad? Con cuidado. Que es un juego de matar. Bueno, la cosa es que el otro día. Como si nada, ¿sabes? El otro día fui a una quedada de bloggers que no tiene nada que ver porque esto, digamos que es tipo gamer, ¿sabes? O sea que es un bien engadido. Es que es un videojuego, digamos, ¿no? Entonces, da igual, yo, yo lo uno todo, ¿sabes? Personas que juegan a, a, a juegos también hacen blogs y Uf, se me ha caído la, la, el micro. Incluso los, los mismísimos Willy Rex y, y, y no sé quién y no sé quién más, o sea sí, ¿vale? Solo Willy Rex, conozco. Gracias, gracias, no, pero no sé, Rubius y esos eh, hacen quedadas y hacen blogs también, que quizás son más interesantes los suyos que mi vida, ¿no? Pero me da igual, llego lo que buenamente puedo. Bueno, la cosa es que el otro día fui a una quedada de bloggers os penséis ahí de 100.000 suscriptores así como si nada no normalitos como como yo así bueno como yo no yo era que tenía menos creo pero da igual de bueno vino la dría música 96 no sé si lo conoceréis después llama de fucker my mike después no sé a ver quién más quién más vino y madness 12 aunque bueno no no hablé con ella después quién más así tech que no no no los saludé. Hola, Tech, ¿qué tal estás? No, y, y pues la verdad es que mola mucho, mola mucho, o sea, es fue un poco como, bueno, estamos aquí, ¿qué hacemos? Pero es divertido ver a personas que, que ves en YouTube así, digamos, cara a cara, face to face, oh my gosh. Y yo que, que voy muy bien en la partida, por cierto, 11-5. Y maldito helicóptero furtivo, ah, no, que hay una cosa de esas pequeñitas. Buah, buah, creo que... Toma, toma, no, no, tío, ahora que yo iba con mi rachita, mini rachita, eso, era un fallar, no me acordaba. Yo que iba con mi mini rachita y tal. Adecima. Ey, ¿qué es esto, tío? Nadie tiene para matarlo? Que, que yo tengo un cuchillo, ¿sabes, güey? Pues mira, le voy a dar... Ah, no, que ya no... Así me gusta, equipo. ¡Así me gusta! Uno le da. dado. <risa> Concentración máxima, equipo. Tenemos cinco minutos para reventarlos. Venga, que, que podemos Mierda, tío. ¿Por qué siempre me meto así a lo kamikaze? No. Os, os juro que cuando juego yo normalmente sin hablar ni nada, tope concentrada, ¿sabes? Pues hago mejores partidas. Pero... Mira, ¿ves? Ahora ya me hubieran matado si hubiera estado el mismo tío ahí. Entonces vamos a hacer... ¡Chun! ¡Chun, chan chun chun Uh, y hay dos tíos Y me van a matar Hola, chavalote, amigote ¿Qué tal estás? Pero muérete, chaval, muérete A ver, te he dado antes que yo, ¿sabes? Tú me has dado después y me has matado antes Así me gusta Este juego es, es muy, muy real Por favor Ma ay, Madre mía No, se me ha olvidado silenciar el móvil Ay, ay, ay, ay, bachate, bachate, Berta Agachate, ahí, cobardemente mente, ahí, Berta, mátalo, mátalo, ráchate no, no me ha rachado <risas> maldito el cobarde ese que se ha escondido, el de mi equipo, Esto no puede ser, ya, ya empezamos mal, empezamos como el culo, ah, que estaba detrás mí encima, bien, pues voy a ir así, ¿sabes? Así que no se ve nada de nada, uy, ¿dónde estoy? Pues así voy a ir. Mierda, ahí hay un tío. Ve, ve tú antes y yo después... ¡Hola! ¡Detrás! ¡Hola! ¡Hola, tío! Me da vergüenza subirlo, ¿sabes? Voy a subir uno detrás de este. ¡Ay, tío, qué vergüenza! Venga, pues nada, he quedado súper bien. A ver, mmm, 0.15 o por ahí. Ah, no, 6.18. Bueno, da igual, lo que he dicho lo compensa. <ríe> qué, qué buena soy, madre mía. Ha sido una mierda de partida, literalmente, pero... Pero bueno, me, me volvéis a tener aquí en Call of Duty, espero que os haya de grado, o no. <ríe> y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Suscríbete y dale a like.